Gana la. aunque sea hasta uno... Creo que voy a, ir a comprar un momento, ¿ok? ¿eh? Pero nunca... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,